Yo te quiero en libertad. Yo te quiero combativa. Yo te quiero equitativa. Yo te quiero en la verdad. Yo te quiero aquí cercana. Yo te quiero en igualdad. Yo te quiero siempre humana. Yo te quiero en nuestra lucha. Yo te quiero cuando escuchas. Yo te quiero como hermana. Yo te quiero reflexiva. Yo te quiero empoderada. Yo te quiero revelada. Yo te quiero persuasiva. Yo te quiero inquisitiva. Yo te quiero consecuente. Yo te quiero muy presente. Yo te quiero siempre cauta. Yo te quiero en nuestra causa. Yo no te quiero, quiero así, así, valiente. valiente. las gracias por la invitación a celebrar el Día Nacional de la Música. Nosotras somos la colectiva Musay, somos un grupo de mujeres feministas que se ha reunido para crear, para entregar de, a, a través de la música una palabra, eh, una la energía positiva que nos une como mujeres. Acá vemos mujeres de distintas edades, así que pueden observar que de niñas hasta personas mayores, hoy día no están todas, queremos también invitar a todas las mujeres que quieran ser parte de esta colectiva que lo hagan o de otros espacios también, de espacios de reunión y de encuentro de mujeres. Eh, hoy día hemos escuchado estos temas que son creación colectiva en algunos casos, las cuecas, también hay creaciones que son de Carolina Carmona, en el caso de una de las cuecas que escuchamos, y a continuación vamos a escuchar un tema que se llama Desde el Corazón, que es de mi autoría, y que dice relación con una situación personal, pero que también reúne aquello que nos ocurre a las mujeres de manera colectiva. aquí, que toda tu fuerza se traspase a mi canto y que tu recuerdo viva en mi voz. Quiero gritar al cielo y alcanzarte las estrellas, tomarte en mis manos, te quiero vivir aquí. Hoy en las calles se conjuró un clamor salvaje exige realidades, no queremos migajas, no queremos mentiras, nuestro grito es desde el corazón. Hoy es el pueblo que se levantó hasta que la dignidad se haga costumbre, Muchas gracias. Con ustedes presentes hoy día, Musay.